Primero, chicos, se van a descargar acá el zoom Y bueno, acá el listo ya se, se lo descarga así, refacha Lo abren, acá así refachero, lo abren, así okay. re, refacha, sí, re, nascar Le dan que sí, bueno, espera, acá, a ver Continuar con el uso, le da, así refachero Bueno, ahora le dan a entrar a una reunión así Y bueno, acá ponen la ID, digamos Sería eh, 288 788, este 2887885442 A ver si esta cagada quiere enfocar Bueno, ahí está Y a entrar a la reunión Y acá ponen la contraseña que sería um, 8x a ver 4, uf, acá, 4 a b n k. Bien, ok, cuando hagan eso, me voy a poner que vista previa el video, le dan que por supuesto que está así refachero. O, si no, ponen siempre mostrar el diálogo de vista previo para entrar. Eh, eh, eh. O sea, si quieren ver esto cada vez que entren, digamos, le dan a entrar con video o entrar sin video. En este caso, voy a entrar sin video. Si quieren entrar con video llamada, le dan a con video, digamos. Y. Banca en no un toque. Bueno, ahí. Te, te parece es que por favor espere que ya les voy a unir yo. Y acá abajo, voy poner. Eh, que tal persona eh, ha ingresado a la sala de espera para esta reunión y yo les tengo que dar a admitir una vez yo les voy a admitir a ustedes se les va a empezar a conectar y como ven acá ya me parece que está conectado pone ya nada más por ejemplo Pueden mover, digamos, ahí Para la vista previa de todos los alumnos Que sería eh, Martín Fachero eh, Yo y el celular de mi hermana Y bueno, eso es todo, chicos Si tienen alguna pregunta Me pongo yo para que vean lo fachero que soy A ver Miren esa facha, chicos O no, que, o, o no Martín, que soy refacha sí Si no Oh, tomar. ¿Cómo habéis sido de vuelta? Bueno, dijo que no. Chao chicos.